El otro día enganchó un documental en History Channel esto, esto es real, esto no es un chiste Es real, meramente descriptivo Era un documental entero Destinado a demostrar que Hitler era gay Es como si History Channel fuera Cartman de South Park, ¿entendés? O sea, un documental entero Dedicado a y aquí lo vemos a Adolf Hitler junto a este compañero de armas con el que compartió la trinchera de la Primera Guerra Mundial. Hmm. ¿Gay? <risa> ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, History Channel, no entiendo. O sea, ¿esto, esto es todo el. Esta es la totalidad del documental Sí. Tenemos fuertes sospechas de que Hitler era gay. <risa> ¿Y ¿Cuánto dura esto? Dos, dos soles, boludo. Ve <ríe> que. No te metas con History Channel, hermano. Estoy elogiando a History Channel. History Channel es entretenimiento de calidad, es entretenimiento de humor. Hay <ríe> algo ahí, pone. <ríe> Boludo, duraba dos horas. Y era. Y era onda. <ríe> era como. Y vos lo